Muchachos? ¿ya terminaron de poner el árbol de navidad? Afirmativo, el adorno navideño ha sido colocado y equipado con éxito. No me pude decidir entre una estrella o un ángel, así que fui por ambos. Será perfecto para mí. Hey Sonic, ya casi es medianoche, ¿ya me vas a besar? <risa> Mm. Oh, ah, ah. Mírense ustedes dos. ¡Feliz año nuevo! Y en especial para ti. No que Hoy serás visitado por tres. No, no, no, no, no, no. ¡No haremos esto! Oh, vamos. Es un clásico. No seré parte de esta parodia ridícula de cuento de Navidad. Y déjame adivinar, Shadow es el fantasma de la Navidad pasada, Sonic el del presente y este idiota del futuro. Dios, solo tratábamos de introducirte en el espíritu navideño. ¿Espíritu navideño? Demostraré lo que es el espíritu navideño. ¡Hey! ¿Está todo bien? Hey. ¡Ayúdame! ¡Zoony! No. <ríe> <ríe> <risa> uh, uh, uh. Ni lo piensas, Tails. María, ¿por qué están colocando luces y árboles por todo Ark? Oh, Shadow, ¿no lo sabes? ¡Es Navidad! Es una fiesta muy especial, llena de alegrías y buenas noticias. Es mi época favorita del año. ¿Quieres ayudarme decorándome mientras te cuento acerca de ello? ¿Seguro? ¿Ah? Quién estará molestándome a esta hora? Hey Shadow, Sonic, impostor. No tienes idea qué. Feliz Navidad. No has ido a la fiesta, así que oh. quería asegurarme de que tuvieras esto. Lo siento. Soy un asco envolviendo. Ah, <risa> oh, Sonic, no tenías que <risa> Muchísimas gracias a todos los que vieron este especial de navidad, la verdad disfruté editándolo, fue uno de los doblajes que más voy a disfrutar hacer junto con todos los que hago, me encantan hacer estas cosas y bueno, nada, espero que les haya gustado, si fue así comenten qué les pareció, denle like, suscríbanse y todas las cosas que dicen los youtubers al final de los videos, ¿vieron? Quiero dejarles unas dos cositas antes de terminar este video porque bueno, yo creo que van a ser importantes, así que este va a ser el último video del año, así que muchísimas gracias, quiero agradecerles a todos los que se suscribieron, los que me apoyaron. Con mensajes motivacionales, con sus comentarios diciendo Oh, puedes mejorar en esto, me encantó, no, no me gustó Y bueno, eso es lo que hace un youtuber Aprender de sus errores y mejorar, mejorar y mejorar A base de práctica y error se aprende, dicen Este año lo comencé con 190 o 200 suscriptores más o menos Y que hicimos una banda, somos como 530 y pico Y soy feliz, soy feliz, ¿qué quieren que les diga? Me encanta que a la gente le guste lo que yo hago O sea, en todo es todo gracias a esta cosa de acá Muchas gracias Muchas gracias Sonic Ahora Huele <ríe> Y nada No tengo más palabras para decirles Que muchísimas gracias y Espero que sigamos creciendo Esta familia en 2019 Estos compañeros de YouTube Y que me sigan Apoyando en todo En lo que estoy haciendo Tanto como persona Como YouTuber Y el pájaro de mierda Que pi, pi, pi, pi! Y por último quiero dejar los mensajes a ustedes Que es más que nada para Para este día nada más Y para para año nuevo, o sea, tengan en cuenta esto porque no siempre se va a poder pasar en familia Porque siempre andan peleando o haciendo otra cosa Pero quiero que dejen el celular, dejen la tablet, dejen la computadora un rato, por favor se los pido Aunque sí, quiero que vean este video, pero hasta esta parte, pero solamente Quiero que vean los doblajes y nada más, esto está de relleno, pero espero que le pueda iluminar la mente a alguien Vayan un rato con su familia, disfruten de... Este día tan hermoso, o sea, nunca van a poder ver a su familia reunidas otra vez así, o sea, nunca van a tener una fecha donde la, la tranquilidad reine y... Y bueno, el auto de mierda que me está cagando, viste el video, las conchas, puta madre. Ahí oh, sí, el camión de la basura, loco. Dale. Vayan a disfrutar un rato con su familia, o con sus amigos, o con tu novia, o con tu pareja, lo que mierda tengas, pero no te quedes encerrado acá en la pieza como estoy yo ahora grabando un video para YouTube. Y todos ya te fueron gracias No sean aburridos, no sean... ¡La puta que lo parió, no me dejan grabar! No sean aburridos, vayan y gocen este día Y también hagan lo mismo en Año Nuevo Porque... Solamente van a tenerlo dos veces al año Y después van a haber peleas por cualquier pelotudez, pero... Vayan y disfruten Eso es lo único que quiero decirles De todo corazón, también muchísimas gracias Si es que te gustó el video, por favor like, suscríbete, comenten qué les pareció... Mis redes sociales en la descripción y también la de los que colaboraron en este doblaje. Así que nada, feliz navidad y un próspero año nuevo. Ronald se despide, te mimo mucho. Muchísimas gracias, hasta luego. Que venga la intro nueva.